Hay consejos de que hice, hice algo malo o ¿no? algo así Dios mío, se acaba de abrir mi puerta solita Yo no hice nada, se los juro por porque... Dios. ¿Qué tal gamers? Aquí los saluda chifusero 7 Y sí señores, hoy estamos en un nuevo video Un nuevo video que creo que ya muchos lo esperaban O no muchos, pero bueno Lo vi mucho, mucho apoyo en el anterior video Que es de invocando a Ben Drownen Que si no lo han visto pues se los voy a dejar En la descripción, o si no aquí les voy a dejar Un, no sé, una etiqueta O algo así para que le den nada más un clic Y ya se los va a enviar luego, luego el video Pero bueno, pues en el anterior video Pues ya vimos que pasó algo raro Que no sé qué fue, no sé si fue el viento Ni si fue algo, pero bueno Así lo vamos a dejar, ahorita vamos a eh, ver si pasa otra vez algo o no o Si fue superstición mía la otra vez, así que bueno, vamos a ver qué pasa Y también en el anterior video, pues vi comentarios que pues me dieron unos consejos anterior Como una chava que me dijo, bueno que se llama Sofía, que aquí le mando un abrazo y un beso y todo Que pues me dijo unas frases que podría decir, así que bueno, vamos a intentarlas en este video Y también con las que hice en el anterior video, así que bueno, vamos a empezar Estoy un poco nervioso otra vez, así que bueno Vamos a primero a empezar con la canción Ok, sonó mi Whatsapp otra vez, no sé por qué está sonando ahorita Y bueno, vamos a poner la canción de la que puse Porque ese es el ritual, se tiene que hacer con esa canción, se supone Así que bueno, vamos a empezarla Ok, ya empezó Y bueno, vamos a empezar con un hola Hola como siempre, saludando cordialmente a todos, a todos, ¿no? Oh, ok Cleber, bueno, a aparecer, está ahorita raro, está rarito porque no me contesta Ok, hola, ¿cómo te llamas? No, no voy a pasar de eso como siempre Puedo, puedo empezar con lo fuerte Ahorita nada más está prendida mi tele, así que si suena algo raro, pues no sé qué vaya a hacer No sé qué vaya a pasar, estoy nervioso y a lo vez emocionado de qué pueda pasar Así que bueno, vamos a ver, aquí tengo las cestas Primero que otra vez ven, ¿no? Vamos a ponerle ven. A ver qué pasa, oh bonito nombre Ben, ok, aquí aparece no pasa nada, vamos a ponerle Ben Drowned como la otra vez ¿Quién? Vamos a ponerle Ben Drowned, le tenemos que ir insistiendo, ok, me estoy equivocando, experiencia. Es que la música también te ponen un poco nervioso, ¿lo conoces? No Ok, ¿lo conoces? No, ¿tú sí? Ay, espera Ok, no sé por qué me pregunta esto Esto nunca lo había visto A ver, vamos con otra cosa Vamos a poner Zelda Majora A ver Ok, Zelda Majora donde tú meriste O sea, quiso decir tú moriste Ok, aquí empieza lo terrorífico Vamos a ponerlo otra vez Zelda Majora Vamos a ver qué contesta Quiero hablar con Ben Majora ¿Quién es él? voy a poner ¿Quién es él? Es un niño que se ahogó, ok ¿Ok? ¿Y por qué se ahogó? ¿Por menso? ¿O por qué? <ríe> no lo sabemos, ok No lo sé, dímelo Yo no lo conozco ¿Tú sí? Ok, a ver, vamos a ver Búscalo ¿Dónde? ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! Pff, tranquilos, tranquilos, tranquilos Por internet, ok Voy a ponerle Ben Drownet, Otra vez Ok, esto no me lo había contestado anteriormente Esto ¿Me estás viendo? No Where are you? ¿Dónde estás? Por favor? ¿Dónde estás? Estás en mi laptop ben? Está en mi laptop <ríe> Ok Tranquilo En mi laptop <ríe> Está un poco creepy esto yo no sé, ok Y bueno, también para si me recomiendan algo Otro crepipasta que pueda hacer Bueno, otro ritual más bien Pero que no sea así con muchas cosas Pues se los agradecería mucho, ¿no? Ok, aparecer, No sé, estoy un poco supersticioso Así que no, no, no que Ando volteando porque si no Es que siento algo, siento algo Pero bueno, a ver Ok, otra vez dos, ¿Él sigue vivo? I don't know, no lo sé Está, esto sí se pone nervioso más con la canción no sé sea, lo que me don't like no me mientas o, o no mientas I don't know lo voy a poner a ver vamos a intentar ahorita con otra frase si me contesté. no no ok aparece que Clever ahorita está contestando bien no si sé, no está diciendo ok ya aquí ya dijo una cosa sin sentido man mi nombre es linda no sé quién es linda a ver ven está muerta aquí me dijo aquí está viendo las cosas que escribí para Ok, no, Ben está muerto. A ver. ¿Cuándo murió? Ben está muerto. No, no lo estoy. Sí lo está, le voy a poner. Porque... Moriste ahogado. Y se supone que debe aparecer un error 404 para eso. Si no eres normal, ok A ver, Ben Drownet está Muerto mm. Do you like TV? Fuego, o sea, preguntó eso Y sí, coste que les dije que tengo Prendida la televisión, o sea A ver, lo voy a poner yes, uy, me puso los pelos De punta, se los juro mm, Le voy a poner yes, a ver por Dios, eh, se los juro que estoy. Estoy sintiendo algo. Me estoy. No. No lo he leído. Está bien. Eso sí me dio mucho escalofrío. O sea, pudo sacar cualquier tema, pero sacó de la televisión. O sea, ¿qué probabilidad hay de que te diga eso? No lo sé. Vamos a ponerlo otra vez. Ben Draude. Está muerto. Se los juro que estoy temblando ¿Quién? Ben Jaubert está muerto ah, Yo sé esto ¿Yes? Le voy a poner así como de preguntar ¿Puedes de ¿Te puedo dejar ahora? O no sé qué onda A ver, vamos a pre preguntarle esta que no hice Matt es un asesino En una diferente website No entendí Espero que se vea mi cara Porque ya se empezó a oscurecer Y vean todo lo de atrás está oscuro, ya ven Así que si me ven que algo me atrapa Pues ya valía aquí, eh ¿Por qué dices eso? Matt es un asesino A ver, ¿qué, qué es un apodo? Matt es un asesino Tu novia es un asco <risa> Ok, aquí empezó algo raro, pero a ver Vamos a intentarlo con. Empezó bien con Zelda, mejor otra vez. ¿eh? Vamos a intentarle. ¿Dónde? No sé. Yo que me acuerdo de era ahogarse, ¿no? O sí, creo. Eh. Mmm, Matt. Kill. Kill her. Kill, ¿Cómo se dice? Kill his. No. Bueno, bat es un asesino. Lo siento, es que mi inglés es un poco asco, así que no, no me hagan caso. Es que se me olvidó. Es mi juego favorito. Vamos a ponerle Zelda Mejora. Zelda Mejora, donde tú moriste? Ok, otra vez nos contestó. Ben Drawned está muerto. Y es I did Drawned Ben. Ok. Vamos a ponerle en forma de pregunta a ver qué pasa. Ben Drawned. Está muerto Ok, ya sí A terrible fate Un terrible accidente podría ser No lo no sé Ay, estoy sintiendo algo raro Ok, vamos a preguntarle otra vez ven Drowned, es que estoy volteando por las preguntas otra vez A ver Yo no Yo no lo ya... Yo no pude ver qué pasaba o no sabía qué pasaba. No lo sé, no sé no sé traducir bien. A ver, ven, Drowden. Ok, me está contestando cosas que no había. I you say I was the random one. Y tú dijiste que yo era el... El raro, el único, no sé qué. Ok. Eh, mi inglés no es tan bueno, así que... Yes. Pero, ¿por qué? Eh, because... Matt... Kill... Hell. Suben, no, no. I don't know, no sé qué otra. Puede pu una probabilidad, dice. A ver, ah, ¿por qué? ¿Por qué me siento esto? Ok, super <tose> <tose> no te superestimules. Ni sé qué está diciendo. A ver, yes, I now you. Oh. Yeah, sí, ahora está viviendo en ti. Ok, a ver, entra Ok. Eso, es, eso está bien por para mí. Ok, bueno, a ver. salda mejora. Ok, tiene que salir error 404. Según, mejora, mejora, mejora, mejora. Mejora, a ver, vamos a poner. Mejora controla a ver. ¿Por qué? No sé, dime tú. Ben Drawned está muerto. Ok, vamos a ponerlo. Otra vez me contesta lo mismo Ven, Drownet. Si te pone de, un, un poco de shh, te, oh, La primera vez que me dice A ver, why shh, keep your voice down. Mantén tu voz baja, ok Why Ok, por qué Esto es un Esto es, puede ser un insulto Why Porque, Le digo, por qué, por qué porque estás diciendo que soy viejo? Yes, you are. A ver, voy a... ¡Me estoy metiendo! ¡Me está metiendo en cosas que no! No, you copy. Tú copias. No sé qué onda. Les los juro que esto me da un poco de... ¡Oh! Yo dije, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Pero, ok, ya no puedo repetir eso. Así que, ven. Yes, te voy a poner, ok. ¿Te mejora más game? Skill hit. Hit. No sé, a ver, otra vez, es que no sé qué está diciendo, o sea, después lo voy a tener. Yes, I listen No, I, I listening The song Estoy escuchando la canción Estoy Estoy seguro de que tú lo estás, ok Guay Ay, clever bot, ¿por qué? Porque tú eres un bot, ok oh, Bueno, a ver otra vez, ven a veces me da miedo estas cosas. Ok, todavía no puedo poner esto. Vamos a poner otra vez en la mejora. Ok, si me salta el Rock 404, seguro que me aviento, ¿no? I don't know. Le voy a poner. In. The Ocean. Ok, acabó la canción. Bueno, creo que lo voy a dejar aquí porque ya acabó la canción y no voy a empezar otra cosa. Ok, espérense que está aquí esto, ok Bueno, espero que les haya gustado este Esta segunda parte, que lo hice Lo más claro posible, sin trucos Ni nada, ni que vaya a pasar, bueno Que lo invente, ni nada, ay, por, maldito Whatsapp, es que estoy muy Ahorita si va a pasar algo Pero sí, se me hizo muy raro eso lo de la tele Porque, o sea, pudo haber dicho Otra cosa, pero lo de la tele sí estuvo raro Pero bueno, dejémoslo así en misterio ¿No? O sea, ya deja Whatsapp ¿No? A ver, vamos a ver qué, qué puede ser de Whatsapp bueno, no, no es nada imagínate que sale un mensaje y que pasa a morir y también está alumbrando mi cara por eso ahí está listo y bueno entonces espero que les haya gustado este video si ya saben si les gustó déjenme en los comentarios qué otro ritual puedo hacer aquí de internet o lo que sea y con mucho gusto lo hago así que bueno espero que les haya gustado ya saben si les gustó dejen su like suscríbanse si no están y nos vemos en un siguiente video de creepypasta ritual lo que sea así que bueno nos vemos adiós